Hoy te voy a hablar acerca de lo que son los indicadores. Parece una palabra técnica, es una palabra técnica porque es una herramienta de trabajo, pero me gustaría que vos lo puedas asociar no solamente a lo laboral y a esos indicadores que uno habla por ahí desde la economía, de temas tan como, como fuera de la vida cotidiana, sino que quiero que lo puedas asociar a tu vida, a tu trabajo, a cosas simples que uno pueda decir, bueno, qué bueno, me gustaría lograr este objetivo, pero ¿cómo hago para medirlo? ¿Qué son los indicadores? Los indicadores, como te decía recién, son herramientas de medición. Uno puede medir una gestión. Yo siempre digo que uno gestiona en su hogar, en su casa, en su trabajo. Siempre estamos gestionando, siempre estamos buscando objetivos o metas para alcanzar. Por ejemplo, tenemos indicadores de la mortalidad infantil, accidentes de tránsito, bueno, el tema de salud mental o de accidentes cardiovasculares. Vamos a trasladarlo a la vida cotidiana. Nos vamos a imaginar que tengo un vivero y quiero saber cuántas plantas se vendieron en el mes pasado, en el mes de junio. Eh, en el mes de junio he vendido mmm, 50 plantas y en el mes de mayo he vendido 30 por lo tanto ha habido un incremento en mis ventas también uno puede analizar si con el aumento de las ventas en las macetas puedo ir asociando macetas o plantas Sí, también hubo un aumento en lo económico a lo mejor han sido plantas más chiquitas o de valor menor al, al de las 30 plantas, a lo mejor he vendido 30 plantas más caras entonces a lo mejor en cuanto a los pesos, al ingreso, en costos o ganancia ha sido lo mismo, pero he vendido 20 plantas más no sé si se entiende más o menos con este eh, ingreso de las 30 o 50 plantas de mayo y junio, yo necesito vender mínimo 80 plantas para que realmente me pueda rendir. Entonces, en base a este mes de julio, uno puede decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para vender más, más plantas? Entonces ahí es donde uno empieza a pensar en estrategias de venta. ¿sí? Pero es muy importante saber dónde estamos parados, qué es lo que hemos logrado de venta. Por ejemplo, mayo 30 plantas, eh, junio 50 plantas. Y mi objetivo este mes de julio es lograr 80 plantas. Tal vez no se pueda lograr el mes de julio, pero sí podemos llegar a lograr 60 plantas. Y es la forma en que vamos a ir poniendo en práctica. Pero siendo conscientes, a veces uno puede vender 100 plantas, 30 plantas y uno va gastando, no sabe dónde, eh, cuál es el, el valor mínimo, ni en indicadores, ni en pesos, no lo asocia. Entonces, si no tenemos un objetivo claro en todo sentido, el objetivo general es vender plantas. El ver la cantidad de plantas es lo que tenemos que tener claro, porque uno puede decir, bueno, a ver, ¿cuándo se venden las plantas? ¿Se venden los fines de semana? Entonces, si tenemos cuatro fines de semana, yo tengo que vender 20 plantas sí o sí por fin de semana. Entonces, ya voy teniendo otro indicador más específico. Entonces, si yo ese sábado digo, no, me voy a, a pasear al campo y, bueno, no importa si vendo o no vendo, bueno, entonces, pero tengo que ser consciente de que un fin de semana me está afectando la venta. Este ejemplo de poder medir lo podemos trasladar a la casa cuánto es el dinero que ingresa yo puedo medir perfectamente y, y puedo decir bueno a ver para qué me puede alcanzar yo puedo pagar todo o hacer un cálculo de los gastos y en base a lo que me queda puedo decir cuánto me queda por día de dinero para utilizarlo para la salida o para el, la comida de todos los días pero si yo gasto un día voy al súper y me gasto todo el dinero y bueno, después no importa si no alcanza, ya no mido qué es lo que yo tengo que gastar por día como máximo, es muy fácil que después esté ajustándome, que no me alcance el dinero y realmente trae problemas de angustia, frustración, entonces bueno, administrar el dinero es muy importante. Ojalá que te sirva como ejemplo práctico esto de los indicadores Cualquier consulta que me quieras hacer va a ser muy bienvenido y gracias a los mensajes que me envían o que preguntan o consultan, preparo después los videos. Si te gustó, dale me gusta y si crees que le puede servir a alguien, compártelo. Te mando un beso. Chao, chao.